No se puede, no tengo, no tengo opción. Bueno, yo estaba, estaba intentando ejercer mi derecho democrático del voto, eh, este año porque lo han puesto muy fácil y ahora se puede votar pensaba que se podía votar en todos los cajeros entonces yo iba a dar mi voto a Lehman Brothers porque creo que ahí está una de las claves ¿no? eh, y de esa manera eh, hacemos como si no hubiera pasado nada todo vuelve a empezar y ya todo es estupendo pero no hemos podido hacerlo, los cajeros no están preparados entonces queremos hacer un llamamiento a las entidades bancarias para que por favor los próximos años eh, faciliten, faciliten el voto Nada, una pena. No puedo no, no puedo votar. Pero bueno, mi confianza va para Lehman Brothers. Gracias.